La vida es frágil. Esperanza, fe, amor... Se van en un solo instante. Todo lo que has jurado proteger se pierde. Y solo te queda el silencio y la sombra. Y la certeza de que deberías haber hecho más. ¿Habríamos derrotado a Ghoul si el viajero no hubiese despertado? ¿Y qué hay de la próxima amenaza? ¿O la siguiente? ¿Qué haremos? El viajero está despierto y vivimos la edad de las leyendas. A la sombra de la luz, nuestro universo se torna hermoso y terrible. Donde antes veía milagros, ahora veo monstruos. Alguien debe verlos. Nosotros debemos. Eso hace un guardián. Los guardianes no deben investigar su pasado. Así son las normas. Pero las normas no se me dan bien. Sobre todo cuando hay tanto en juego. La tecnología Clovis-Bray nos permitió colonizar el sistema durante la Edad de Oro. Buscábamos... Buscaban... La paz para la humanidad. Lo que es irónico porque también construyeron a Rasputín. El arma más poderosa del Sistema Solar. De cualquier modo, todo está enterrado en Marte desde el Colapso. Junto con algo mucho más aterrador. La guerra roja ha acabado, pero las fuerzas de Goul o lo que queda de ellas han estado de saqueo en su retirada. Y ahora que los satélites caen de su órbita cerca de Marte, los Kamal también se dirigen hacia allí. Trazaré un rumbo de aterrizaje. Ese es el canal privado de la vanguardia. alguien ¡Código de acceso de vanguardia 0306! ¡Alérgate de mi espectro, maldito! Guardiana solicita apoyo, repito, necesito apoyo aquí abajo Esta frecuencia está reservada para asuntos oficiales de la vanguardia Así que mira, quien quiera que seas Qué monada, tienes uno de esos espectros estirados ¿Estirado? Os envío unas coordenadas seguras de aterrizaje No os fija por favor De acuerdo, pero nos vas a deber una por esto No te habría traído hasta aquí si no fuera algo absolutamente crítico El arma más poderosa del sistema se encuentra en este planeta y un ejército de la colmena intenta destruirla. Necesito vuestra ayuda. ¡Eh! ¿Lo habéis conseguido? Pues sí, lo hemos conseguido. Es que eran un montón. Pero habéis estado geniales. Veamos lo que se esconde aquí. Aparte de hordas de la colmena congelada, claro. Vosotros dos, despejad un camino mientras busco una... Saludos, guardián. Oh, porras. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Tienes idea de lo peligroso que es esto? ¿Qué intentabas hacerle a Rasputin? Rasputin es asunto de la vanguardia, Anastasia. No tuyo, este no es tu sitio. ¿Cómo has dicho? Tu sitio era la ciudad. Pero en lugar de estar con tus hermanos cuando Goul vino a por nosotros, estabas aquí haciéndolo de siempre, lo que nunca deberías haber hecho. Hice lo que creía correcto. Vine aquí para proteger a la humanidad. ¿No es lo que se supone que hacen los guardianes? Es una guerra con muchos frentes y hay más de una forma de luchar, Zabala. Mira, intentas proteger a todo el mundo, pero no puedes. Tiene que haber un modo mejor. ¿Y crees que Rasputín es la respuesta? Ya no dice nada. Es un arma rota, muy peligrosa para dejarla sola e impredecible de usar. Quizá tengas razón. Quizá no tenga nada que decir. O... O quizá... Nunca nos hemos molestado en preguntarle qué quiere. No tengo tiempo para discutir esto una vez más. No tenías derecho. Tengo todo el derecho. No comprendes la conexión que comparto con Rasputin. Mira, deja que te lo enseñe. Vale. Deberíamos averiguar qué está haciendo eso exactamente. Yo te lo diré. Rasputin no es lo único en Marte que ha despertado. Un extraño pilar de estratega. Un enjambre rabioso de la. Entrada, Clovis Bray. Hemos encontrado estrategas antes. La despensa está justo debajo de nuestros pies. He descifrado el patrón de la interferencia. Aka, Ayer, Yul, Earl. Esos son nombres antiguos y poderosos. Es más de lo que podemos... ¡Ana! ¡Ana! Ese no es solo. En el centro, ahí es donde hay que colocar el fragmento. ¿Guardián? ¿Dónde estás? Se dirige hacia las instalaciones Bray y a Rasputin Si Rasputin muere La jabalina también Shol gana Muy bien Mis reservas acerca del estratega no son más importantes que derrotar a Shol Podemos hacerlo juntos ¿Qué te parece, guardián? Nos parece que es el momento Familia Bray me educó para ser una salvadora omnisciente. Mientras que tu vanguardia me utilizó como un arma primitiva. Pero eso... Se acabó. Yo defino la realidad de mi existencia. Mi visión llegará hasta los confines de este sistema y más. Ninguna amenaza pasará desapercibida. Desde ahora, defenderé a la humanidad a mi manera. Yo soy Rasputin, guardián de lo insondable. Nada puede igualarme. ¿Qué hemos hecho? No te preocupes. Está controlado.